¿Qué tal polluelo? o ¿Qué tal exiliado? Te presento mi lista de reproducción o mis vídeos de cómo aprender, no, cómo aprender, no, cómo jugar a Patch of Exile. Es un juego que llevo ya jugando bastante meses y lo conozco desde hace ya años, pero ahora cuando me estoy dedicando, por así decirlo, diariamente al juego, aprendiendo bastante, ya sea por método de otros youtubers, guías o por mí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, mmm, quiero enseñaros mi metodología de aprendizaje. Es decir, quiero enseñaros cómo yo he aprendido a jugar a Patch of a Side sin tener que depender de otra gente, de otro. Como es normal, si ya eres un pro en el juego o lleva meses, valse, meses, meses, diálogo, de bastantes meses jugando a Power Side, no creo que para ti sea necesario ver tu vídeo. O tal vez, como ser dicho, nunca tira la cama sin saber algo nuevo. Tal vez aprendas algo que no sepa, aunque eso lo dudo. Eh, ¿Será nuevo en Patch of Side o piensas jugar? Primero te recomiendo que veas mis vídeos llamados 10 tips sobre Patch of Side, Donde enseño las nociones básicas para empezar a jugar al juego. Entre ellas. Pues qué moneda se usa de cambio eh, como no equipamos skill casi casi eh, son muy interesantes los tengo dividido en tres vídeos para que no se haga muy pesado y no tener un vídeo de una hora pues explicando 10 tips que queramos o no no se explican en 5 minutos bien ¿Qué vamos a aplicar en esta serie de vídeos vamos a aplicar eh, cómo yo juego yo creo que más que explicaré cómo enseñaros cómo yo juego como yo desarrollo en el juego eh, tenemos dos opciones tenemos dos formas de jugar a, a este juego tenemos eh, como lo, normalmente lo hace la gente que es viendo a otro youtuber y copiando la build que ellos hacen, publican o la que hay publicadas en el foro oficial de patch of Site. que oye no digo que esté mal yo lo he hecho pero yo como diseñador gráfico que soy me gusta ser original y me gusta hacer algo mío. Por ende, o por ello, eh, yo me hago mi propia build. Yo, con mis conocimientos en el juego, creo mi propia build. Lo haga bien, lo haga mal. Por ahora, la build que estoy haciendo, la de la bruja elemental de hielo, llamada cariñosamente el licor del polo, o la Frozen, ya sabéis, la licor del go. Eh, me está yendo muy bien además que me ven ve directo por facebook o youtube, verá que, que la build me va muy bien de hecho digo que si queréis verme jugar bastante, pues seguidme en mi grupo de, en mi página de facebook y ya sabemos me tenéis el enlace abajo en el vídeo para que me sigáis que hago directos diarios de Power Side y respondo preguntas siguiendo con el vídeo hay dos métodos como yo estaba comentando el primero es co copiar, porque al fin y al cabo es copiar exactamente la build de otra persona, lo cual tu personaje no va a tener tu propia personalidad. O el otro método, que lo que yo hago, es con una base de conocimientos en el juego jugar como a ti más te gusta y llevar a tu personaje como a ti más te guste. Puede errar o puede llegar a un punto que no puedas avanzar y te vea la necesidad de crear otro personaje que no está mal. Eh, prueba y error, no pasa nada. Eso es, es un juego. O poder ir bien. El juego de primera te va a costar levear. Te va a costar subir y te va a frustrar mmm, un poquito eso. Una vez que lleves un tiempo jugando y un tiempo te digo un mes o dos y conozca el juego... La base de juego y cómo es el desarrollo de la historia, de BEAR te va a aparecer fácil. Simplemente es al objetivo y ya está. Pasando de lado de los eventos de otra liga. O y cogiendo y aprovechándote de los eventos de otra liga. Como por ejemplo el bestiario. Que se puede conseguir muy buena equipación. Pero ahí ya lo veremos en otro vídeo. Por eso, aquí voy a explicar mi metodología: cómo jugar con el punto 2. Es decir, cómo jugar. Creando tu propia build, tu propio personaje y disfrutar del juego siendo tú mismo. Si te gusta una bruja, por poner un ejemplo, en plan necromancer que vaya eh, mezclando muertos viviente y maldiciones, ¿por qué no? Lo mismo es incompatible. Pero a ti te gusta, pues una vez que aprendas cómo moverte por las pasivas y demás, pues podrás tú mismo desarrollarlo. Por eso, eh, en esta serie de vídeos, os voy a enseñar a eso, ¿vale? Os voy a enseñar, no os voy a explicar qué significa cada win. No os voy a explicar qué hace cada gema. No, os voy a, no voy a pararme en explicar cosas tan obvias que uno mismo aprende jugando. De hecho, os lo digo, yo juego con el juego en español. Muchos me han dicho que es mejor jugar con el juego en inglés. Incluso uno me dijo manco por jugar en inglés ¿Por qué? Porque ellos juegan con el juego en inglés Debido a que la buis que ellos ven Está en inglés Lo cual quien el manco El que se copia de otro Para triunfar en el juego O el que uno mismo con su propio método Y su propio, digamos, eh, aprendizaje en el juego Se crea una buena build. Ahí está el intrínguling de la cuestión por eso, yo en vez de copiarme de otra build, he creado la, misma, la mía. A ver, te poder mirar otra build y basarte, por ejemplo, para crearte una bruja de hielo. Si no sabes muy bien por qué rama de la pasiva estirar, tirar, no veo mal mirar build de bruja de hielo para ver el tío por dónde se ha tirado, qué ha hecho, no veo mal. Vamos, eh, nadie nace sabiendo. Yo no nací sabiendo diseño gráfico. Nací con dota de dibujo, porque desde pequeño estoy dibujando, pero a mí yo no nací aprendiendo a manejar Photoshop, por ejemplo. Pues aquí da igual. Mm, tú puedes venir de jugar el diablo, saber cómo se desarrollan estos juegos, pero no saber cómo manejar el juego. Por eso, una vez que sepamos manejar las pasivas, una vez que sepamos.. Eh, que gemas se pueden mezclar con otras. Y una vez que sepamos. dónde farmear. Y pillar buen equipo. El juego será un paseo. Y nuestra metodología al final va a ser. Crear la build más perra posible. La, mar la build más gansa posible. Y nuestra propia build. Que la compartas. O no con otros usuarios ya cosa tuya. Pues eso amigos ya sabéis. Eh, apoyarme en, en estos vídeos. Eh, si tenéis alguna pregunta. Killer pues mira me gustaría que explicaras. Eh, la forma más rápida de matar bichos La forma más rápida de farmear O... ¿Cómo haría? Preguntadme lo que queráis Si yo veo necesario Hacer un vídeo sobre eso Lo hago, ya sabéis que no tengo problema Si hay una cosa tan fácil como responderos En el texto, en el cuadro De comentarios del vídeo Yo sin ningún problema os responderé Ya sabéis que podéis encontrarme En Facebook, en mi grupo Kira Samus Game Podéis encontrarme aquí en YouTube, podéis encontrarme en Twitter o podéis encontrarme en Twitch aún estoy barajando donde eh, asentarme para transmitir, pero por ahora Facebook me está gustando bastante así que ya sabéis, asiliados y polluelos, polluelos porque si ya lleváis tiempo en el canal y asiliados y no estáis en el canal eh, mías. Recordad, eh, os traigo una serie de vídeos donde os voy a enseñar la metodología de jugar a PowerSide por vuestros propios medios, sin basarnos, mejor dicho, sin copiarnos de otra Builds, para crear un personaje propio, un personaje con nuestra propia esencia, un personaje que, bueno, nos agrade y disfrutemos con él jugando sin tener que estar mirando cada hora por tres guías, ni cómo le vear ni dónde ir, ni qué equipar, ni nada. Uno que jugamos y disfrutamos del juego naturalmente Con nuestro propio personaje ¿Fracasemos o no en el intento Al fin y al cabo La vida trata de eso De atropezar Y volver a levantarse Sin más amigo mío, soy Killer, me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, un fuerte like Y apoyarme con esto y preguntarme lo que queráis Nos vemos en Power Side. Adiós